Hola, bienvenidos a un nuevo curso de EKG. El día de hoy hablaremos sobre electrocardiograma. En eh, esta ocasión, pues vamos a ver eh, que el electrocardiograma es eh, un instrumento que se utiliza para un registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Eh, esta registra una sucesión de ciclos cardíacos en diferentes partes del corazón. Acá tenemos en su lado derecho una imagen de un electrocardiógrafo. ¿Qué es lo que vamos a evaluar en este caso? Que esté el aparato funcionando, que es el electrocardiógrafo, los electrodos eh, metálicos que podemos sobre el electrocardiógrafo, el sistema de registro que es interno, el papel milimetrado que también va de forma interna. ¿Cómo lo vamos a realizar? En esa imagen se observa que tiene que estar en decúbito eh, supino, totalmente recostado, tiene, no tiene que tener eh, reloj, teléfono, monedas o algo que nos pueda interferir con los resultados. Tiene que haber un adecuado contacto entre los electrodos y la piel. También debe existir una tierra adecuada para evitar interferencias de la corriente. Y siempre estar pendientes para detectar en cualquier momento eh, un artefacto. ¿Qué es lo que vamos a evaluar y colocar? Pues bueno, tenemos las derivaciones unipolares y bipolares. Esto nos van a dar información sobre un plano frontal. Vamos a tener las derivaciones unipolares que van a ser RA que va colocada en la cara interna del brazo derecho, RL que va colocada en la cara interna de la pierna derecha, LA que va colocada en la cara interna del brazo izquierdo y LL que va eh, colocada en la cara interna de la pierna izquierda. Generalmente traen sus colores que para RA es rojo, para RL es negro, para LA es amarillo y para LL es verde. Generalmente. Sin embargo, varía del lugar en donde se fabrica. Siempre hay que estar pendiente de las letritas al pie de cada eh, derivación. Al tener estas derivaciones y colocados los electrodos, vamos a poder interpretar adecuadamente el, tri el triángulo de Tobin que está a su lado eh, derecho. También vamos a encontrar lo que son las derivaciones precordiales. Esto nos van a dar información sobre un plano horizontal, como ustedes pueden ver sobre la gráfica de su lado izquierdo, donde está el corazón, con un corte eh, horizontal y lo podemos ver en donde se ubica B1 a B6 y qué partes del corazón nos van a, a dar la información. En su lado derecho tenemos las instrucciones sobre dónde colocar los electrodos precordiales. Entonces tenemos que B1 va colocado entre el cuarto espacio intercostal eh, y borde derecho del esternón. B2 va colocado entre el cuarto espacio intercostal también, pero en el borde izquierdo del esternón. B3 va colocado dentro de... B2 y B4. B4 va colocado en el quinto espacio intercostal siguiendo la línea medioclavicular, un poquito más a la izquierda. B5 va a ir colocada a nivel de B4, pero sobre la línea axilar izquierda anterior. B6 igual sobre la línea de B4, pero sobre la línea axilar izquierda media. Si vamos a realizar eh, un electrocardiograma de cámaras derechas, vamos a invertir la ubicación de B3. A B3R, que va colocada en la misma posición, pero del lado contralateral, es decir, del lado derecho. Y B4 también eh, va a ir en la misma ubicación de B4, pero al lado derecho, que sería B4R. También tenemos eh, en la siguiente diapositiva la calibración del aparato. Tiene que estar a 10 milivoltios, que equivale a un milivoltio, la velocidad a 25 milímetros por segundo. Eh, recordando verdad que ahí como ustedes ven en sus gráficas eh, que un cuadrito pequeño mide un milímetro que es igual a 40 milisegundos un cuadrito grande mide 5 milímetros que es igual a 200 milisegundos de una forma más gráfica lo pueden ver sobre su lado derecho y eh, como ven en la línea vertical va el voltaje y en la línea horizontal va la velocidad Acá tenemos un electrocardiograma adecuadamente tomado, que tiene sus 12 derivaciones, no tiene ningún artefacto, está con las velocidades y voltajes que debe de ser. Y eh, aquí para darles una muestrecita, pues más adelante vamos a ver sobre cada una de las partes del electrocardiograma, la rutina de interpretación y su segmento.